No me van a poner Wendy ni Janice, Janice Pichero, así como vale el punto, bien bonito, ¿sí? Bien bonito, ¿sí? Bien bonito, muchas recompensas? ¿Puedo borrar mi nombre? La otra semana, ¿sí? Okay. La otra semana les voy a decir los horarios exactos, por eh, decirlo así, las fechas exactas, examen, examen y laboratorio, Trabajo en equipo, trabajo en equipo. Porque y la carne, la carne y la y no, de la que lo que siempre va a ser todos. Cada uno sabe con los que por él. Incluso yo No, yo es terrible Gabriel también. la que me que, que la... La que Ah, esta área es la... que la... Ah, La ficha técnica también es conocida como la en una empresa privada. Lo que usted va a hacer es llenarla, no con sus datos personales, sino el que esté trabajando en un momento determinado. Por ejemplo, en la fecha, hoy es 14 de febrero, día del Amor, Así que es 14 del Amor mucho Que el nombre de ¿Y el día en que estamos? ¿Quién es martes, y es Marta? verdad? a martes ¿Qué se hizo este día? Pero del trabajo Tema de investigación Pregunta de investigación ¿Verdad? En observación Estamos esperando para <risa> hacer la <risa> delimitación de un tema de investigación no crean que esto lo que más tienen que aprender a utilizar más ¿Cuál ¿Cuál? Ah, ¿A ¿No quiere? No va a escribir bien Es que le parezca a los demás, dice se... no? La mayoría gana ¿Es No, es que informática es la mayoría de computación Y solo sistemas y redes mecánica? Tiene que ser tele... ¿Qué sería? ¿En qué se va a hacer el proceso de selección? No No, güey, ya me confundí ¿En qué se va a hacer el proceso de selección? para les pregunto No sé ¿Para ir a los nuevos estudiantes? O, no, o a los malo aspirantes a redes sociales. De ¿Por qué es malo ser las redes sociales? ¿Qué? ¿Por qué, qué es malo usar las redes sociales? yo Ustedes dijeron... La adicción a las redes sociales Ajá él es la adicción Pero, bueno, pero primero terminamos eso Ajá ah, sí, nada, si no La de dijo que... A ella, ella nos no va a llevar ¿Puedo poner ahí? ¿Cuál es que la no para hacer la ¿En va a ser el proceso de selección de la entrevista? ¿Cuál va a el proceso de selección de la entrevista? <risa> en el? Favorita ¿En qué? ¿En qué? Se se va tengo va tengo una proceso <risa> de, de, de señores Señores, tengo una duda. Entonces, en tengo selección. una duda aquí. La profesora dijo tres temas y tres preguntas, ¿verdad? Sí, sí verdad. ¿Y cuál va a ser la pregunta de esta pregunta? De la sí, pregunta, de la de la pregunta. ¿Cuál va a ser la pregunta de esa pregunta? De esa pregunta. No, sí, pues no. podría ser algo parecido, porque ahí está ya está lo se que quiero la saber pregunta. yo sí. mm. ¿Sería sí, algo igual? No, no, no, no, no, que Vaya que sobre el parecido. tema, podría ser menos estudiantes de género femenino en la carrera ¿En qué ¿Entonces lo vamos cómo? A hacer? Te roban identidad El identidad El ID por favor Para que estamos viendo, es Una pregunta acerca de tu tema, en que se busca ¿En qué se basa el proceso de la entrevista? En, qué en el o sea, actitudes, ¿Con qué? Sí. ¿qué actitudes sí, toman actitud, en cuenta en el proceso ¿por qué? ¿Por qué no? de la entrevista? Porque son muy diferentes actitudes. Va, ya está.